1985. México se vino abajo. Y gracias a su gente, se levantó. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta México vuelve a caer. México tuvo sed. México tuvo hambre. México tuvo frío. México tuvo miedo. Hoy, una generación completamente nueva, estamos demostrando que somos igual de fuertes. Menos de un minuto nos unió. Nos sentimos cálidos, llenos, sin sed, amados. Demostramos que no nos dejamos solos, demostramos que no olvidamos a nadie, pero México sigue teniendo frío.